Señores, qué día tan... Hey, la gente está en las redes sociales, en la llamada... Señores, que me están amenazando a mí por whatsapp. ¿Y qué? Tú te puedes llamar, llame el teléfono. Señores, muy un interesante la entrevista de Siquio, La podemos ver ahorita en la plataforma de telenor.com.de para que la puedan disfrutar mejor. Muchas personas me pregun haciéndome preguntas. Yo eh, no podía ver mucho el celular, usted entiende, porque estábamos con el invitado. Pero nada, con las bullas del día me tocó a mí. Yo voy a hacer eh, una respuesta. Las bullas del día. Una respuesta a los fanáticos de Alessandra. Ayer, Néstor y yo tuvimos un acalorado debate, una gran discusión. ...sobre lo que pasó con este muchacho, con Enrique Crespo. Yo me he dado cuenta de algo. Yo me he dado cuenta de algo. Que los fanáticos de San Están se están pasando. Para mí. Se están pasando en ese sentido. Todos apoyamos a que fue una falta de respeto... ...lo que Enrique hizo en un live que no fue, no fue en su programa. Que yo averigüé. Fue en un live que Enrique hizo, se comió la niña... O se hizo una, un comentario muy negativo la niña. Yo no estoy él de acuerdo. él dice que fue editado? Sí. Yo no estoy de acuerdo con el comentario de Enrique. Para nada. Ahora, yo tampoco, porque lo digo por los fanáticos, hoy se hizo un comentario del Popeye, eh, que, que era sicario de Pablo. Todos nos gusta la historia de, de Pablo. Nosotros seguimos a series, esas series son muy heavy y todo. Pero nadie podemos decir que Popeye fue un santo. Entonces, cuando vengo y digo algo en las redes sociales sobre que Popeye... No era un santo. Entonces la gente una dice: No, Dios es el único que juzga Hay un regalo. Ah, ahí sí. Ve. Ve la doble moral que ustedes tienen, la gente de las redes sociales. La gente, la gente de las redes sociales, para algo está bien, para algo está mal. Popeye mató más de 300 personas, confeso. 3, 300 personas. No, que él, él estuvo involucrado en 3.300, pero él, él, eh, él mismo, personal, mató 300 personas. Confeso. Entonces, a esa persona. La, no, no, no. Dios, que Dios lo juzgue. Pero a Enrique, que, te, que estuvo mal lo que hizo, porque yo dije que lo que ella hizo, la forma de actuar de ella, no estuvo correcta. Independientemente tú seas madre, porque yo soy padre de una niña y todos somos padres del de niño, pero yo no puedo pararme frente a un micrófono a fomentar que haga violencia. Yo no estuve de acuerdo con lo que Neto dijo, dijo ayer, de, de, de, de, de, de, de nosotros como medios. Mandar a las personas a golpear si nosotros no queremos violencia en esto. Tenemos que saber que si usted que estuvo mal lo que hizo Enrique, usted debió tomar la justicia, tomar lo que tenga que ser necesario, hacerle pagar a Enrique por esa metida de pacta que Enrique, yo no lo voy a apoyar a él nunca, ni a él ni a nadie que hable de un niño, nunca. Pero tampoco vamos a justificar que ella cometa, que ella cometa algo que lo planeó, y después, pero, que porque pero, uno lo critica. Es, es que es, tú dices que lo planeaste. Es que eso tú, fue planeado, Néstor. Eso fue planeado porque, es porque, porque se problema. grabó. Porque se grabó antes de pero que ella, ella puede hacerlo. No porque, puede hacerlo. yo no puedo promover eso en la televisión. Qué? No lo puedo promover. Pero porque su vida y su teléfono. No, pero no puedo, yo no puedo decir en televisión públicamente porque que promueva lo, la violencia. Ella aquí. lo puede grabar. Yo no lo puedo promover Ella lo puede grabar. Yo no puedo en televisión aquí Oye, Es su vida y lo puede grabar. Es que todo el mundo venga aquí y que todo el mundo que vaya para la justicia y que todo el mundo venga en las redes sociales y digan debió hacerle esto yo, yo no puedo apoyar eso yo no, yo no yo como medio no puedo venir aquí de manera irresponsable a decir que las personas agredan a otro no me importa si no me importa si a usted yo le caigo bien o si no porque los fanáticos de Alessandra últimamente se están pasando se comieron a Ivonne y mañanero se comieron a manolo se comen a todo el mundo el que no esté de acuerdo con lo de ellos y eso no es así yo no puedo ser un irresponsable y decir, vaya y dele golpe a una persona, eso es una irresponsabilidad si yo lo hago como medio. Yo no sus problemas personales, si es, es su hija, es su hija y lo agredió y mencionó, recuérdense que hay una ley que protege muy bien a los menores, que esa ley a, a quien le, que le cayó, se jodió el que le cayó se jodió y eso es lo que tiene que hacer ella bajo eh, trabajar eso en tribunales y hacerlo, y hacerlo pagar a Enrique por lo que hizo que vuelvo y digo no lo apoyo pero tampoco yo puedo pen, pen, ponerme aquí a apoyar a que todo porque ustedes a ustedes les dé la gana a apoyar yo a que agredan a promover no denle en golpe denle en esto denle en el otro no es una parte de respeto mía que yo venga aquí a un programa, a hacer eso. Y, y que usted, ah, no, porque usted no está de acuerdo conmigo. No, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo no, aquí no estoy para estar de acuerdo con nadie. Yo estoy diciendo lo que es. Y yo como con un ciudadano que, que trabaja un trabajo de televisión, tengo que ser responsable, que yo no puedo promover lo malo. No puedo promover que lo que hizo Enrique estuvo mal y tampoco promover lo de ella. Los dos lo hicieron mal. Los dos. Ella no debió hacer eso, porque para el colmo, si lo mantengamos íntimamente Ah, que ahora lo estás arreglando tú. No, Hernando, ah, no. Ah, porque tú no hablaste así ayer. No, lo mismo ah, yo dije ayer. Lo que pasa es que tú dijiste que, la, que lo agrediera, que ah, estaba dentro de la porque era su hija. Los dos lo hicieron mal. Los dos lo hicieron ¿A mal. Ah, que sí si lo había he hecho así, no no no es que, que lo no, comentado. yo lo dije así. Lo que pasa es que la gente quiere crucificar a las personas y darle golpe. Ah, no. Y me dijeron en las redes sociales, me dijeron que me dijeron dicho, me dijeron de, lo que, de todo. <risa> Pero que la gente quiere, oye, como dar golpe. Pero esa misma gente, esa misma gente que no perdonan a Enrique, que Enrique pidió disculpas, no, no perdonan a Enrique por lo que le dijo de la niña, pero sí perdonan a Popeye por los mil que mató. Si existe una vía en la que Alexandra pueda interpelar a Enrique para que, que entonces pague por eh, por lo que se dijo, que Enrique dice que fue, eh, que fue editado el video, pues entonces yo le recomiendo que lo haga También por esa vía. Tú, pero no que quiera eh, provocar a un hombre diciéndole cosas feas en la calle, eh, escupiéndolo y ahorita vaya ese muchacho, sea loco, que la maltrata, entonces ahí sí ella cae en el gancho en el que él cae en el gancho en el que ella quiere meterlo. Entonces, y a mí lo que me, ma, me, me molestó. Vemos todo eso como una manera muy baja, muy soez de parte de ella. A mí lo que me molestó. La, que, busque los medios, que busque los medios y los recursos necesarios para ella llevarlo y a la justicia hacer. a él. Pero, justicia no que da da quiera, pero no que quiera hacerlo provocándolo para que entonces él la agreda a ella. Y, y no solo eso, es lo fanático. Que a mí yo lo que voy a con los fanáticos, que sí, que están de acuerdo que sí que, que y si nosotros no estamos de acuerdo con algo que nosotros entendemos que está mal quieren agredir a uno señores nosotros no tenemos que estar de acuerdo con nosotros siempre porque seamos fanáticos de fulana o, nadie odia a nadie aquí nadie odia a nadie nadie yo no conozco a esa persona ni, ni de manera yo a quien conozco mucho es eh, a, a moza y a Carlos Batista porque me, ya me han dado más de tres entrevistas a mí pero no quiere decir que yo tenga de, que algo en contra de esa niña ni en contra de nadie de nadie lo que pasa es que ustedes quieren que los medios de, tele, de, de, de comunicación digan lo que ustedes digan, y si no lo dicen, quieren agredir. No sé, nosotros no podemos apoyar si ella lo hizo mal en la forma en que lo hizo, porque eso yo lo dije y claro y el video está ahí. Ella lo hizo mal en la forma, en la forma en que lo hizo, aunque tuviera la razón, y la tiene la razón, pero en la forma en que lo hizo no estuvo bien, y eso es lo que yo critiqué. Y a ustedes, oiganme, no, pueden comerme, decirme lo que quiera yo no lo doy mente a eso. Yo no le doy mente a eso Yo no estoy aquí para caerle bien a ninguno de ustedes